Estimados participantes, en este video vamos a ver la creación de tabla dinámica con tres variables. Bueno, Lo primero que voy a hacer es abrir el archivo de Excel con la información principal. Para este ejemplo vamos a tomar la misma planilla que tomamos para el video anterior, sobre la Universidad Belán. Bueno, como ya conocemos esta planilla, que tenemos las generaciones, las carreras y la cantidad de egresados, lo que vamos a hacer ahora es directamente crear la tabla dinámica cruzando tres variables. Entonces lo que hacemos primero es seleccionar toda la tabla, luego íbamos a insertar tabla dinámica y nuevamente elegimos tabla dinámica nueva hoja de cálculo para que se cree la tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo y ahora sí como vamos a cruzar tres variables vamos a utilizar los tres eh, sectores que tenemos para la tabla dinámica o sea el rótulo de las filas el rótulo de las columnas y los valores entonces dijimos que los valores numéricos siempre van en la sección valores, o sea que cantidad de egresados va a ir en valores. Luego, generación podemos colocarlo tanto en el rótulo de las filas como en el de las columnas. En este caso vamos a colocar generación en el rótulo de las filas y la que me está quedando, que es carrera, en el rótulo de las columnas. Y ya se forma la tabla dinámica con tres variables. Vamos a cerrar acá. Entonces podemos apreciar que en el 2010, en arquitectura hay 14 egresados, en ciencias de la educación no hubo egresados, en derecho 16, en economía 13, etc. Así, lo mismo para el 2011, 2012, 2013 y 2014. Una de las lecturas que puedo hacer con esta tabla dinámica es, por ejemplo, determinar... Eh, para determinadas generaciones en qué carrera no hubieron este, egresado. Por ejemplo, en Ciencias de la Educación, yo a simple vista puedo ver que en el 2010, 2011 y 2012 no eh, hubieron egresados. En Arquitectura tengo que en el 2012 y 2014 no hubo egresados. En Economía, en el 2012 y 2014 no hubo egresados. En Medicina, en el 2011... Y 2013 no hubo egresados, en psicología en el 2012 no hubo egresados y en sociología en el 2011 no hubieron egresados. Bien, una vez que tengo la tabla dinámica creada otra de las cosas que puedo hacer es utilizar los filtros. En este caso como la tabla dinámica está compuesta por tres variables voy a tener filtros tanto en las columnas como en las filas. Si yo despliego para el rótulo de la fila esta flechita que está acá me aparecen seleccionadas todas las generaciones. Si yo, por ejemplo, hago clic acá en seleccionar todo, se desmarcan las opciones y puedo elegir qué generación ver y las que no las marco no las veo. O sea que estoy filtrando, por ejemplo, solo para ver 2010 y 2011. En ese caso, todas las demás, la 2012, 2013 y 2014, desaparecen porque no las seleccioné. Ven que el icono acá cambia. ¿Eh? El icono del filtro cambia lo que me está indicando que esta columna, el rótulo de las filas, está filtrada. Ven que en el rótulo de las columnas está la flechita. ¿Ah? ¿Cómo hago para borrar los filtros? Hago clic acá nuevamente y le doy borrar filtro de generación. Y vuelven a aparecer todas. Lo mismo puedo hacer para el rótulo de las columnas. Si quiero filtrar eh, alguna carrera en particular, puedo desmarcar todo y simplemente visualizar, por ejemplo, Ciencias de la Educación y Economía. Y en ese caso me va a mostrar solamente ciencia de la Educación y Economía y los totales para estas dos. Ven que acá el icono nuevamente está cambiado, lo que me está indicando que el rótulo de las columnas está filtrado. También puedo borrarle todos los filtros para que aparezca eh, la tabla dinámica en su totalidad. Y bueno, este video eh, busca, eh, busca mostrar eh, cómo crear entonces esta dinámica con tres variables, utilizando tanto el rótulo de las filas, el de las columnas y obviamente los valores, y cómo utilizar los filtros, que es algo muy sencillo. Bueno, esto ha sido todo por este video, espero que les haya quedado claro. Saludos.